Pero estando ya encima puedo hincharlo, ¿verdad? Y la posición es la correcta, lo azul arriba o es lo transparente. Es que como no, no, no ponía nada. Pero, a ver, mi madre no se mueve. Entonces, eh, lo más blando está abajo o está igual de blando. Lo digo porque es que ya lo he colocado. No pasará nada si la tengo así hasta que venga mi hijo a la noche, ¿no? Si pongo la válvula hacia abajo para hincharlo. Es que se me, si lo pongo al revés se, se desinfla, no sé, se deshincha, se desconecta de la válvula. Pues que igual no la había ajustado bien. Pero mi madre por ahora no protesta. Está ahí, se ha quedado, solamente tiene eso. Y el cojín de la cabeza y ya no tiene nada más. Por ahora está callada. Eso quiere decir que está bien. Igual eh, eh, a nivel de prevención que esté por la parte azul o la blanca. Lo que sí que tienes es que sacar a tu madre para hincharlo... Seguro. O sea, que cada x tiempo habrá que, que levantar a tu madre, hinchar el colchón y volver a colocarlo. Iremos valorando eh, cada cuánto. Yo, hay gente que está más de 15 días con él y, y 20 sin hacerlo, pero sí que al menos una vez al mes, preciso que lo, que lo hinches. Por Carmen, qué maravilla. Ojalá lo hubiera sabido hace más de un año que estoy padeciendo... Pues mi madre, que no paraba de quejarse, de llamarme por la noche, llevo más de un año sin dormir bien por las noches, estoy tomando, bueno, no sé, no me acuerdo ni cómo se llama, porque me estropeó el sueño y estaba súper nerviosa, tengo ansiedad, pero hoy es que no me llamaba, podía hacer la comida, es que llegaba incluso hasta no poder hacer la comida y cada cinco minutos lo menos, ir a verla, a cambiarle los cojines, porque se encontraba mal, y ahora he sentido... Lo que no sentí hace tiempo, un ratito de paz. Que eso es, es, es, es, gordo decirlo, pero yo le decía, pero mamá, si te acabo de colocar los cojines, ¿ha sido ponerle eso? Está boca arriba, no le duele lo del culo, no le duele lo del lado, no le duele nada. Y no tiene ningún cojín, nada más tiene que el de la cabeza, el del cuello. Bueno, uno que le pongo ahí en el cuello, como pero está de maravilla. Muchísimas gracias, Carmen porque tú no sabes qué estado de nervios he vivido yo este año y pico me, me has dado un.. si sigue así como ahora te digo que no le tocó casi apenas nada dice que está bien que yo hoy hacía viajes hoy a verla desde la cocina porque no la oía y digo esto no, no es normal porque estaba obsesionada ya así es que muchísimas gracias de verdad y cuando estés en valencia me gustaría verte me alegro reina eh, tus palabras me parecen tan importantes que, bueno, eh, si me das permiso eh, lo publicaré en Facebook sin decir tu nombre, puede que alguien reconozca tu voz, pero es que eh, lo considero tan importante y la gente cuando ve este cojín, este colchón se cree que es una tomadura de pelo por lo, por, por, por lo simple que es. Entonces, si me das permiso, eh, publico tu mensaje en Facebook. Es en un foro especializado de heridas. Eh, bueno, puede que sí que alguien te reconozca la voz, no lo sé, pero era por un poco para que la gente sepa que hay otra forma de cuidar. ¿Te doy permiso? Claro. No, no, no, no. Bueno, sí, porque tienes que pedir permiso para autorizar, pero que sí, que sí. Esto es, es una maravilla. Yo pens Es que he vivido obsesionada hasta que no lo he puesto y no he visto el resultado que estuvo así a los cinco minutos no se ha quejado desde entonces pues ahora estoy haciendo faenas de casa estoy haciendo pero claro estoy con la ansiedad de, de que si me va a llamar eso poco a poco irá desapareciendo creo yo que, que irá desapareciendo pero no es broma ¿eh? lo que estoy tomando para dormir se llama zolpidem de 10 miligramos empecé ayer porque dormir cuatro y tres horas a la noche, y luego cuando toca el despertador, iba, iba cambiada. Iba al día robándole media hora para quedarme sentado. Incluso yo digo, bueno, me quedo aquí abajo con ella, y si me, mientras hacía la comida. En vez de subir ir a la lavadora, pues me quedo con ella, haciéndole compañía. Pero es que no, era poner los pies en alto en el sillón, ya estaba protestando y, y quejándose. Y ahora es una maravilla, yo le digo, ¿te duele algo? ¿Estás cómoda? Y ella cerraba los ojos porque no puede casi hablar. Pero es que no me lo creo. Digo, menudo regalo de santo has tenido y menudo regalo de santo he tenido yo, que fue el lunes. De verdad, esto ha sido para mí como unos reyes. Te doy las gracias porque si no llega a ser por ti, me hubiera gastado el, el dinero inútilmente y no hubiera hecho nada y mi madre hubiera pasado mal, mal en lo que le queda ya de, de, de, de estar así acostada, porque la verdad es que es una maravilla. Está como en una nube. Te lo agradezco. Da igual que me reconozca a nadie, porque la gente, si me reconocen, saben por lo que estoy pasando, <risa> saben que muchas veces me he ido zombie al trabajo, eh, yo, si alguien incluso, me, me daría igual que me lo remitieras para explicarle las cosas, o lo que fuera, es que, o de ayuda, intentar ayudar a estas personas también, porque a veces el hablar con la gente... Te, ...te alivia... ...yo me he tragado muchas cosas solas... ...porque estaba sola... ...entonces con ella no podía hablarlo... ...y pues si no fuera contigo... ...o con alguien... ...pocas amigas tengo... ...entonces muchas veces me he tragado muchas cosas... ...y eso se va haciendo una pelota... ...que muchas veces es difícil de digerir... ...muy difícil... ...entonces un poquito de, de alivio... ...de alguien que te escuche... ...o que te diga dos palabras... Y ...ya te reconforta... ...y si es alguien que ha pasado por lo que tú has pasado... Te aseguro que yo, si está en mi mano, puedo ayudar a quien quiera.